¿Dónde usted asegura que debe ser reducida la pena impuesta tanto a Marley como a Marlon Martínez? No solamente reducida, yo pido ahora, y ustedes lo verán, lo que yo siempre he vivido, la formulación imprecisa de cargo, para no decir precisa, o para no decir no formulación de cargo, lo que lleva a una nulidad completa de la acusación y del proceso. En ese sentido, eso es lo que vamos a solicitar en primera instancia. En una segunda instancia, que se les le sea impuesta cinco años de prisión a Marlo.